va a tener Ya que yo estaba aquí, a pelado, ¿no pelado, los pelados, ¿dónde estamos? Me llevaron los ahí, me llevaron. un motor, me llevaron. yo en mi casa, casa, casa? un abuso Oye, que tienen que estamos, vea. Ver, de me me me me mi casa yo comiendo, me Venga, de no, mi no, casa. en la calle cobrando, trabajando, me llevaron. Estoy todo pelado, de motor. Me llevaron casa es un abuso que tienen esta gente. ¿Tienen abuso? ¿Por qué no descubrieron? ¿Cómo? qué no lo descubrieron? No, ya no no, en, en la cámara más para antes de ver estoy enfocado... Oh, un operativo! Espera, espera, espera,